...en directo desde Murcia... ...ducentésimo, trigésimo octavo día... ...seguido de protestas... ...en contra del muro... ...en contra de esta terrible pasarela... ...y peligrosa... ...que está construida sobre acequias... ...ahí detrás de la policía... ...se puede atisbar... ...esas pantallas de metraquilato... ...entre pilares metálicos... ...y sobre una base de hormigón... ...ese muro de varios kilómetros... ...a un lado y otro de... ...este paso a nivel... ...que quieren cortar... ...y que... ...convertirán estos 12 pasos que vamos a dar ahora... ...en varios kilómetros... ...la gente no quiere... ...la gente viene todos los días porque no quiere muro... ...y no quiere cruzar esa pasarela que estás viendo en este momento... Esa pasarela, imagínate a cuarenta y tantos grados, a partir de junio, en Murcia, la cantidad de escalones que tiene, e insisto, construida sobre una acequia. Vamos a cruzar este paso a nivel, fíjate, lo sencillo que es, una vez que bajan las barreras, cruzar. Son 12 pasos, 12 pasos. y La gente lo que quiere es que aquí, todo esto son vías, ahí puedes ver el muro, todo esto que son vías, pues las vías vayan por debajo y la gente vaya por arriba. Y está aprobado, ¿eh? está aprobado en el 2006. 2006, ¿eh? 12 años. Y en este momento, pues hay muro construido hasta la estación del ferrocarril. Hay gente que dice, no, pero es transparente, sí, pero tú lo puedes traspasar. No, verdad que no. ...pues nadie lo puede traspasar... Ni, ...ni la Virgen de la Fonsanta... ...hace el milagro... ...y tiene que dar un rodeo... ...para ir a la Fonsanta... ...al santuario... ...y ahí tenemos esa horrible pasarela... ...así es... ...esa horrible pasarela... ...que es la que ahora... ...pues ven aquí la gente... ...cuando se asoma a la ventana de sus casas... ¿Eh? aquí... ...fijaos... ...cuando... ...la gente camine... Si, ...si es que se llega a estrenar... ...este horror de pasarela... ...dan a los dormitorios... ...y a los comedores de esas viviendas... ...tendrán que cerrar... ...las ventanas... ...si no quieren tener... ...pues a una cantidad ingente de... ...personas... ...mirando hacia su casa... ...porque no les queda más remedio... ...es que, que vas a mirar al suelo... ...te caes... ...y pues como cada noche... ...en esta plaza de soterramiento... Tenemos a este lado las gentes. En este día 237. 7. 38. 238. Aquí tenemos las gentes desde el 12 de septiembre todos los días. Del 12 de septiembre. Esto comienza a partir de las 8. Yo me incorporo ahora, pero a partir de las 8 ya comienza a venir la gente. Y a este otro lado, buenas, tenemos los agentes. Ahí tenemos los agentes, al lado de esta horrible pasarela. Al lado de esta horrible pasarela. Saludos, Rosa. Ahora veo quién estáis conectados. Estamos en directo en Facebook. ...en YouTube y en Periscope... ...saludo a Antonio que se está conectando desde... ...lo está viendo desde Facebook... Si no nos, ...si no querían que esto lo mostrásemos... ...pues ahora lo estamos mostrando en Facebook... ...en YouTube y en Periscope... ...en directo, en los tres lugares a la vez... ...pues fijaos la altura de esta horrible pasarela... ...que... da con esas ventanas. Da con esas ventanas. ¿eh? Quien se suma a esas ventanas vería a la gente caminar en esta pasarela. Es muy desagradable ¿eh? que tú que vivas en un segundo, en un tercero, y tengas a la gente caminando como levitando. ¿eh? Pues, Antonio, la, la, la campaña de recaudación de crowdfunding para las multas en principio sigue activa. En principio sigue activa, a ver si ahora después pongo yo ahí un enlace en Facebook y lo y lo puedes comprobar, ¿eh? Pero en principio sigue activa, que lo está comentando ahora. Ana, buenas noches, buenas noches, Ana. Y bueno, y aquí Fortelema, desde Yecla. Buenas noches, Lola, Agustín, desde Sevilla. Si... no me equivoco, José Antonio... Inma, Alejandro, Midori, Aurora, José Luis, José Nicolás, Lluvia, y María Dolores, y Leo también, bueno, si es que estamos aquí toda la familia, bueno, faltan ahí algunas personas, mira, Marcos ahora se nos une, e Inma, que... que... Se le echa mucho en falta cuando no está, pero ahí está, ahí está hoy, nuestra Inma. Aquí. Ah, Leo de Leonor. Leo de Leonor. Manuel también, y compartiendo, eso es Manuel, muy bien. Hay que compartir que Murcia no se parte. Murcia se comparte, pero Murcia no se parte. Antonio dice que quedan todavía ocho días en la campaña de crowdfunding, pero ha comprobado la campaña en la página godeo.org para la recadación de multas un saludo Antonio Sergio se nos incorpora ahora venga que pago el carnicero animándonos que el próximo domingo 13 a Beniel ni a ni a un jardín, ni nada, allí al solanero ¿a qué hora, Paco? saldremos de aquí, aquí concentrados a las 10 de la mañana aquí eh, se llama la plaza de desentendimiento aquí y entonces la, las mariposas, aquí te nos juntamos las crisálidas y los gusanos entonces se convertiremos en mariposas y en las mariposas unas irán en bicicleta, chin, chin chin chin chin que son unos 40 minutos nada, nada 40 minutos, 39. Otro cogerá en el tren de cercanía... Son 9 minutos 8, 8, hostia, que eso corre mucho. Otro a lo mejor en autobús. Eso por eso llevarán mochila, llevarán paraguas... y llevarán un perro de todo el, el autocar. Otro, he dicho, corriendo, chom chom chom chom, corriendo. Y vamos a ir a la estación ...de venir... ...a la estación... ...a la estación... ...no al jardín... ...no a la afuera... ...la estación para verlo... ...la estación allí donde está el parking... ...para esperar a coger el tren... ...no vamos a ocupar el parking... ...en el parking estamos tomando el bocadillo... ...esperando al tren... ...porque hay que volver con el tren... ...en la estación... ...la estación que ahí podía quedarse perfectamente la ave. ...claro... ...y vamos a poner a venir en el mapa... Que no quiere ponerle ni Alcalde de Ballesta, ni Diego Conesa, ni Mario Gómez. ...estos políticos no quieren poner a venir en el mapa. Dicen que venir está muy lejos. Venir está aquí al lado. Es murcianica. Y lo vamos a comprobar. Y lo vamos a comprobar. Domingo 13 a las 10 de la mañana. Domingo 13, el próximo domingo. Y además, voy a hacer dos o tres visitas. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, voy a venir todos los días le voy a ganar a Cecilio con su Instagram ay, ay, ay. Por ejemplo, le voy a ganar y voy, voy a hacer competencia la hora y le voy a ganar o sea, esperadme ¿cómo se llamáis lo de venir? vinelense ¿O tenéis que decírmelo ¿O tengo que llamaros por otro nombre hay que enterarse de eso eh el, el, el gentilicio de la gente ¿No? de venir como queremos ponerlo en el mapa tenemos que culturizar tenemos que saber cuál es su iglesia cuáles son sus fiestas ...qué sitios hermosos tienen... ...que tienen que tener muchos... ...pues hay que enterarse... ...para comunicar a toda nuestra región... ...que Meriel merece... ...una estación... ...de ave... ...porque además la estación... ...no tiene... ...comparación alguna... ...con el apiadero este... ...que tenemos por aquí... ...una estación maravillosa... ...un parque grandísimo... ...un espacio ahí... para plantar arbolicos... ...también tiene sitio... ...muy bueno... ...vamos a venir... ...para ponerla en el mapa... este... ...ni digo con esa... ...ni Mario Gómez... ...que está desaparecido... ¿habéis visto alguna a Mario Gómez?... ...yo no lo he visto... ...ha desaparecido... ...Diego Conesa da la cara por lo menos... ...pues dice que va a pagar las multas... ...dice que no quiere la AVE pero... ...y el otro... ...ah, es Ballesta, Ballesta ni ni lo nombre ese... ...Diego Conesa es el al alcalde de Álama ...y secretario general del PSOE... ...en es la región de ex Murcia... Ex -alcalde. ...ex alcalde... ...eso es, ex alcalde de Alama ...y es actual secretario general... ...de... ...el PSOE de la región de Murcia... Mario Gómez, concejal de Ciudadanos, de CS... lo habéis visto por algún lado. No lo vemos por ningún sitio. Venía antes a las vías aquí a echar una mano. No lo vemos. Si lo veis, decirle que, que lo queremos, que ese es nuestro hijo pródigo. Que venga a las vías. Que él, el ayuntamiento dijo, venía el coste cero. Pues que venga aquí a las vías, señor Mario. Pero Mario, desde que decía que no a las multas, pero luego votó que que sí, ¿no? que dice que comer pipa es, de, es, es, es una violencia, dice que la multa era, era cosa de, de violencia. Entonces, comer pipa, señor Mario Gómez, de Ciudadanos, mil euros por comer pipa, explíquemelo, señor Mario. ¡Desaparecido, Mario! Venga, a ver, que te queremos, Mario, tú tranquilo, que nosotros te recogemos, eres nuestro hijo pródigo. Diego, con esa, también te queremos. Y a Ballesta también lo queremos, mira por dónde, a Ballesta, hijo mío, a Ballesta queremos. Fíjate si se le quiere, que hasta tiene aquí una pasarela, la, basa, la pasarela ballesta. Una pasarela, pero que no es para... un monumento aquí. Que no es para colgar, lo va, señor Ballesta. No se preocupe usted que no es para colgar, es para que usted ve pues no, no lo vea. No venga Baller, esto lo vamos a quitar antes que venga. Bueno, aquí me veis que le voy a poner a ah, mira, mira, Que le voy a poner a Cecilio lo del muro. Aquí. Bueno, pues aquí con Mariluz, que también, Mariluz ahora se tiene periscope y retransmite, ¿eh? Uh -huh. hay, que, hay que seguir a Mariluz Orozco. Aquí la tenemos. Uh -huh. Y a ver si Paco también se anima y nos, y nos hace periscope. periscope, ese periscope y... es que lo entiendo no, pero lo que... también, pero en Instagram también puedes hacer si no, si lo, quiste, lo que sea, da, da lo, mismo. lo mismo. Facebook, que es lo que más... Eh, bajo, Un mejor, Facebook Live, lo que sea. Me Grabo en la tele, en el espejo. Muchas gracias. Ver, sí. Espero que Pero no se pierda menos, hombre, que... Tengo esa Y tengo Murcia nos une bueno, ¿eh? buscar, Vecino de Benia, voy a buscar en el, en el Google Cómo se llama los de Benia. Venga. Venga, y a ver si vas para allá todos los días bueno, No va no a ser, no de... no ser que no esté Benia Y haya que ponerlo No, no, Benia está allí y y es, y es, ¿Estás seguro? Seguro y es muy hermoso eh, Para los políticos, murcianos no está Por eso... Para Ballesta no está para Diego con esa tampoco está claro. y para varios gómez tampoco está ese para esto no pero venís sí es muy hermosa y venís la queremos mucho tú mira a ver si está y nos lo confirma sí, eh. sí, hace un periscope venga paco mañana a las cuatro o cinco Vinier. ...siete minutos y para acá venga ahí estamos bien. Eh. escucha esperadme ahí en la estación que estoy a las cinco cinco cuatro y media cinco estoy allí oye paco para que quien para que la gente que no lo sabe ¿Cuánto llevas acumulado en multas? En multas, pues llevo seis, tengo ya seis multas. Capital, capital, 4 por seis, cuatro por cinco, dos mil, cuatro mil euros. Nada. Nada. Nah. A, cambio, a eh. cambio de moneda, cuatro pesetas. Cuatro, cuatro aquí pesetas. lo tenemos, en las vías, nah, todos los Tantas recurrías y no se pagan ninguna. Tantas recurridas se van a ganar todos, porque lo vamos a ganar. Ahí está, Paco. Tenemos una gente aquí, unos abogados muy buenos. Tachacó, vamos, que eso es ni Periscopi ni Helio ni tesis Y a Joaquín Contreras, ¡buah! Y a Cecilio, más, Una maravilla. No, bueno, yo de abogado nada, yo, yo aquí soy. Pero bueno, me abraza Pongo... y es calor también que me dan, ¿no? Eso, este, eso, eso todo, sí, todo. eso sí. Este... Y en verano fresquito, porque. En verano, ¿eh? cosa... ver, verano van a venir todos con bañador. Claro que sí. Claro que sí. Pero no, antes de verano nos van a quitar esto, entonces nos vamos visto ir todo vamos a Bueno, Buenas, pues Paco Escarnicero, que nos recuerda que el próximo domingo 13, domingo 13, nos vemos en Beniel. Aquí, en esta plaza, nos vemos a las 10 de la mañana. Y habrá gente que irá en autobús, otra que irá en tren, otra que irá en bicicleta, otra que irá corriendo. ¿Por qué? Pues porque la estación de tren que hay en Beniel es una estación que está bastante capacitada, adecuada para recibir el AVE, no como la estación de Murcia que es una estación de hace más de 155 años, que la pusieron provisionalmente. La inauguró Isabel II, dijo, va, vale, para un rato. Aquí estamos, con Felipe VI, el rato, más de 155 años. Bien, aquí seguimos con toda la gente. Vamos a ver qué nos cuenta la, la, la gente. Juan aquí nuestro Viaquingo. ...comiendo pipas... ...a un ritmo... ...un día... ...Juanvi... ...tenemos que dar... ...unas pipas contadas... ...contadas... ...contadas... ...a un, a un grupo de gente, sí... ...ya ves quién es... ...el que la come antes... Eh, pero luego buscamos... ...si hay... gajo ...hay gajos... Eh, hay terrazas en el suelo, eh... ...a ver quién tiene la habilidad... Eh, porque hay gente que la come... Y habla, y conversa, y escucha, y todo. Ahora que no nos ve nadie. Eh, dijimos hace tiempo de hacer un concurso de lanzamiento de pipas. Y podría estar muy bien. Y, a, y, a, y además, eh, no sé, un número determinado, ¿no? Diez pipas, por ejemplo. Y con el calibre, que todas tuvieran la misma, la misma altura, el mismo grosor. Entonces, hace una línea en el suelo, como, como las aceitunas en Cieza, la oliva... Bueno, ahí los tenemos. Sí, sí, espérate. A ver, y ahora seguimos con, con lo que nos comenta... El el próximo domingo, a las diez, voy a ser reiterativo en varias cosas, pero quiero ya puntualizar que conforme pasan los días vamos teniendo cosas más claras. Se va a salir de aquí a las 10 A las 10 el colectivo de la Bit Murcia en Bici saldrá de aquí. 10, 10 cuartos. El tema consiste en que todos estemos aquí. El tema consiste en que a las 10 estemos todos aquí para despedir primero al colectivo de Murcia en bici y después vamos a enfrentar un autobús, un único autobús con 55 plazas. Se está apuntando la gente. El precio son 4 euros ida y vuelta. Vamos a ver. De eso quiero hacer una pequeña aclaración porque puede que, que surjan dudas y no quiero que existan dudas jamás al respecto. En un principio se habló de dos euros el viaje de ida y vuelta y ha circulado en las redes. Tenía su sentido y es que Crisanto Lorente, que es el que nos va a llevar, nos dijo que si él podía ir, que no lo tiene seguro, no nos cobraba nada. Nos cobraba los gastos del autobús, la gasolina, etcétera, etcétera y salíamos a dos euros pero que si no tendría que contratar, pagarle a su chofe y tenerlo allí, con lo cual entonces se duplicaría el precio. Entonces preferimos cobrar los cuatro euros por si el hombre no puede ir, y luego, una vez que haya hecho eso, como se está apuntando la gente, o se devuelven los dos euros y si lo lleva a crisanto, las cosas claras, o si lo decidís vosotros, se echa la hucha de las multa o lo que queráis. Eso es lo que queráis. Vamos a ver, pero eso es lo que quiero que se quede bien claro. En un principio se habló de dos euros por ese motivo, pero su precio en realidad serían cuatro euros y de vuelta, ¿de acuerdo? Y se va a flotar solo un autobús, porque la intención es que vayamos bici, autobús y tren. ¿Por qué? Porque son las tres posibilidades, y a pie también podríamos ir, pero bueno, eh, las tres posibilidades que queremos demostrar de que Beniel es viable como estación provisional y qué tardan. ...aproximadamente unos 10 diez, diez minutos en, en un tren lanzadera... ...que es lo que lo vamos a comprobar el domingo... ...el autobús que tarda aproximadamente unos 20 minutos... ...y en bicicleta que podría tratar, tardarse 40 minutos a un ritmo normal... ...pero como se va, a ir, se va a ir en plan familiar... ...el recorrido de la bicicleta va a ser más largo... ...no, el recorrido no... ...el digamos el, el, el, el tiempo que se va, la duración que va a tener... ...ellos se van a por la vuelta, va a ser un poquito lúdico... Ellos van a, ...se van a ir mmm, personas de a partir de ocho años en bicicleta... ...por supuesto acompañados de sus padres respectivos o un, o un familiar... ...también eh, se, va, se están ofreciendo y ya lo diremos con más, con más, con, más concretamente... ...para el que quiera irse en bicicleta... Se, mmm, ...la posibilidad de hacerle una apuesta a punto... ...el que tenga la bicicleta, una bicicleta en casa y no la utilice muy a menudo... ...se va a hacer una apuesta a punto de Tomás, no sé si lo conocéis, y los de Murcia en Bici, que van a hacer una especie de puesta a punto el que quiera o tenga una bicicleta. Ya se concretará sitio y hora para aquel que aquí lo quiera. O, o ahora lo dice Miguel Ángel, ¿vale? Y luego tenemos la opción del tren. Hemos, ya hemos cerrado el autobús, estamos hablando de Murcia en Bici, y esto, que quede muy claro, es una cosa que hemos promovido entre Murcia en Bici y la plataforma para los soterramientos por qué? Por, mmm, no sé, Vamos a, yo creo que va a ser bonito un acto lúdico eh, re, reivindicativo y va a ser bonito, va, vamos a pasar un día de convivencia. Lo vuelvo a repetir, nos llevaremos las viandas, estamos haciendo gestiones para que la bebida eh, allí nos salga a un precio bastante módico y muy razonable y lo tengamos muy cerca donde vamos a estar porque ya hemos estado en conexión con la, la, la alcaldesa de Beniel, nos cede un número determinado de sillas, de todas maneras yo recomiendo que el que pueda se lleve una banquetilla, porque van a ser unas 150 o 200 sillas las que nos puede proporcionar, que son propiedad del ayuntamiento, y posiblemente vamos a estar en un jardín muy próximo o en un paseo, entonces ya veremos la posibilidad también de llevarnos unas jaimas de esas, como expliqué para el tema de sombra, pero sobre todo las viandas, ...debemos de llevárnoslas... ...compartirlas o lo que cada uno quiera... ...la fiambrera, una excursión o un picnic... ...como lo queramos llamar... ...las bebidas, el que quiera que se las lleve... ...y el que no, estamos gestionando para la posibilidad... ...de a un precio módico, como os vuelvo a repetir... ...lo tengamos allí... ...y luego está la posibilidad del tren... ...¿por qué el tren? ...el tren es lo que más nos une las vías... ...a nuestra reivindicación... ...vamos a hacer los tres itinerarios... ...yo aconsejo del que quiera ir en tren por aquello de que no nos veamos el propio domingo porque el, el tren sale a las 11 de... hay un tren que sale hacia Alicante el cercanías que podemos coger ese sale a las 11 de la mañana de la estación del Carmen yo personalmente creo que si vamos a ir un número elevado de personas para no llevarnos la sorpresa de encontrarnos de que no haya vagón Viernes, sábado, podemos ir sacando anticipadamente. ¿No se puede? ¿No se puede? No, no. Son en el... Pues entonces, olvidado. Pondremos en un aprieto a que, ponga, a que tengan que enganchar más vagones, si somos más personas de lo, de lo que ellos tengan pensado habitualmente. De todas maneras, si nos están escuchando los jefes de estación, que vayan tomando notas ¿eh? y que pongan más vagones porque queremos petarlo. Y petarlo es llenarlo de gente, y luego también está la opción de aquel que quiera por, por aquellas circunstancias que pueda ser pues que utilice su vehículo particular y se vaya o se venga cuando crea oportuno, ese es el acto y el plan, ya diremos más conforme vayan avanzando los días, pero creo que con estas ideas que os he dado, lo tenéis claro ¿de acuerdo? ¿hay alguna duda? que ya iremos concretando, como lo voy a repetir, pero ¿lo tenéis medianamente claro? vale, pues entonces le paso la... Le paso la palabra a Fernando y a Miguel Ángel al respecto. El regreso ya, horario, lo que haya. A ver, a título informativo, hay un grupo de gente que lo vamos a hacer corriendo, ¿eh? aquí está Cristina, he visto a José Luis, entonces, el grupo de corredores de rabia, por lo menos ya somos seis que estamos comprometidos a hacerlo corriendo. Estaremos aquí a las 10 de la mañana. Y bueno, aquel que quiera ya sabe que son por lo menos 16 kilómetros. Aunque vayamos a seis minutos del kilómetro lo haremos, ¿vale? ¿Me puedo apuntar yo? Sí. No queremos dejar a nadie atrás. Es decir, que todos los que vayamos corriendo iremos juntos, ¿vale? No queremos dejar. Lo digo para que el que, el que quiera o pueda se anime. Luego, el tema de... El tema de la bicicleta con dos pedales se ofrece hacer puesta a punto de forma gratuita, para todos aquellos que vayamos a venir en bicicleta. ¿Eh? Y eso era una de las cosas que había que comentar. Sí. Y... y desde Murcia en Bici todos los miércoles hacemos un taller autogestionado, es decir, dos personas que tienen de bici para que eh, la arregléis vosotros mismos y con ayuda de, de ellos. Eh, decir eh, que, bueno, el... Yo le daría prioridad a, a la gente que no puede ir corriendo, no puede ir en bici, o después la incertidumbre de lo del tren eh, al autobús, le daría prioridad a las personas mayores para que puedan cogerlo. Los que puedan ir en bici o corriendo, que, que adelante. Y también hay, eh, está publicado un documento de comparte tu bici. Es decir, yo tengo tres bicis, pues ya he ofrecido una, y alguien que pues yo me gustaría ir, pues se, de la, se la cedo. Eh, ¿Se oye ahora? Sí, bien. Eh, entonces el documento está ahí en los detalles de, de la ruta y que yo ofrezco la, la bici a Joaquín, lo he puesto en mi correo, quien quiera poner su eh, su teléfono, pues le llaman y yo, oye, ¿tengo una bici? Sí, pues te dejo el DNI o, te, o la confianza, si te conozco, o dame 100 euros y después me lo devuelve. Pero está el hecho de que no... ...negociemos con las bicis, para eso están las tiendas de alquiler... ...pero bueno, yo creo que ya que hemos creado aquí... ...en Familia de Malo se puede hacer para que el que quiera ir... ...en bici... Eh, ...bueno, pues esos son los detalles, que el miércoles si queréis reparar la bici... ...lo que ha dicho que Tomás con dos pedales, que incluso cede seis bicis decía... ...y que os animéis y, si tenéis la bici... ...y todos aquí a las 10 ¿no? Concentración todos aquí a las 10 ...está en... en calle... Eh, ...en... ...al lado de la calle Correo, Correo... ...en la calle Correo... ...en sí. del Hotel Arco de San Juan... ...y un detalle es que está convocada... ...desde Murcia en Bici... ...lo hemos convocado como manifestación de bici al tren... ...tenemos causas comunes... ...que solo dejan subir dos bici a los trenes... ...y que la ave llega sin, sin soterrar... ...pero sin mejorar la línea de cercanías... ...y esa es nuestra causa... ...la hemos convocado como manifestación... Y al ser convocada como manifestación, pues yo diría que las eh, los patines también, alguien que decía por ahí, ¿no? Aquí el cámara, ¿no? Cámara se iba a ir en patines, si le da los patines, pues aprovecha que tenemos convocada la manifestación para ir pues con patines. Y nada más, he dicho muchas cosas, pero espero que quede claro. Esta... Está claro que va a ser una actividad lúdica, festiva y reivindicativa, sin olvidar esta última, esta última dimensión. Eh, preguntaban antes por el, la tienda de Tomás. Tomás es, Tomás es un vecino del pueblo que tiene la tienda de bicicletas en la calle de Correos, casi pegado a comisaría. La, eh, el, el portal, Dos portales antes de comisaría en la calle de Correos. Y se ha prestado a que a poner a punto bicicletas de quien vaya de ir, pero eso sí, y lleva razón, que no lo dejen para el último día, que el sábado no puedan resolver la, los problemas y entonces a partir de este momento, mañana, pasado, pues pueden ir por allí y poner la bicicleta a punto de manera gratuita. Bueno, me parece que está todo claro, tanto corredores como ciclistas, como los usuarios del del tren y del autobús quedamos todos citados aquí a las 10 de la mañana el domingo eh, los billetes de cercanías no se pueden comprar con antelación como si fuera un billete de larga distancia o de un regional entonces hay que sacarlos esa mañana eh, yo voy a hacer una gestión en, en la estación de Renfe para decírselo por si quieren poner eh, un, un tren con más vagones porque sería pues, el tren lo vamos a llenar y también a ellos les interesa porque bueno ir y llenar un tren de viajeros aunque sea en el trayecto corto de a que viene él también les interesa bueno me parece que está todo claro verdad el tren el tren el tren es barato pero no, no te puedo decir no te puedo decir el precio pero es el billete es asequible se sa se saca ida y vuelta la vuelta es abierta no tiene horario y entonces sale más barato sí, están hablando de 2,80 o 3 euros ida y vuelta de manera que, que el precio es, es es accesible vamos bueno eh, esta mañana hemos tenido ocasión de, de hablar con la alcaldesa de Beniel porque os informaré hemos tenido una reunión en, el, en la sede del Partido Socialista y estaba ella presente y ya hemos quedado para resolver dudas mañana nos vamos a acercar eh, Pepe Esparcia no sé si está por aquí y yo, no, dos o tres de nosotros iremos en nuestro coche y allí sobre el terreno veremos el lugar que nos ofrece Mari Carmen, la alcaldesa eh, porque eh, queríamos que fuera en el, en el propio espacio que hay de aparcamientos de, de Renfe pero eso es propiedad de, de Renfe de Adif, del, del Ministerio y ella no puede disponer de ese espacio pero hay espacios espacios en, el, en, el, en ese ámbito de, de, cercano a la estación y vamos a ver cuál es el que mejor se atiene a, a nuestras expectativas que si puede ser estar pegados pegados al muro aquel donde hemos ido otras veces, hay ahí un espacio grande, un paseo grande que eh, pudiera ser, pudiera ser el, eh, el adecuado bueno pues yo no quiero enrollarme mucho pero quiero eh, eh, informaros de dos o tres cosas ayer Ayer eh, la feri, en la fiesta de los mayos de Alama, es una fiesta eh, especial, yo tengo que confesar que no había estado, no había ido nunca, y es una fiesta que ya la conocéis algunos porque ha habido noticias en prensa y en la televisión, ya sabéis que se trata de unos rincones en los que se escenifican eh, escenas de muchas veces son cosas antiguas. ...cómo se planchaba antiguamente la ropa... ...o cómo se lavaba en la pila... ...o cómo... Eh, eh, ...casi siempre son... ...reproducción de costumbres antiguas... ...y tiene un sentido así... ...de recordar tiempos pasados... ...hay otras que son críticas... ...y entonces... Pues ...pasa como en las fallas de Valencia... ...que aparecen personajes... Eh, ...de la sociedad que se critican... Eh, ...y hubo una de ellas... ...que estaba dedicada... Eh, habían dos temas críticos y actuales que era una de, las, de los pensionistas, hablando de la subida de las pensiones y todo lo que hay en torno a la movilización de los yayos flautas y otra referida al soterramiento eh, la verdad es que hoy, hoy en la opinión vienen alguna foto eh, y hay una, una, una foto de, del rincón del soterramiento fue un era una escena que reproducía bastante bien lo que estaba aquí sucediendo por allí había un muñeco que, que, que reproducía mis facciones con más o menos acierto le faltaba barriga la verdad y Anna también estaba por allí con su silleta a cuestas y fue una jornada muy muy sentimental porque lo que allí se se pudo ver gráficamente era el apoyo de ciudadanos de Alama que no son afectados por el soterramiento de Murcia, que apoyaban nuestra reivindicación abiertamente. Y aquello que ahí se escenificaba, pues era justamente en apoyo de nuestra tesis. No faltaba entre los muñecos uno que, que representaba a nuestro querido delegado del Gobierno, Bernabé, hola, eh, con la policía con dos policías, hola, hola. la derecha e izquierda, que, bueno, pues escenificaban... También lo que aquí está sucediendo. Eh, pero eh, era importante, yo, pues me vine con el buen sabor de boca de que un pueblo alejado de este entorno nuestro, como es Alama, pues eh, hizo ese detalle de solidarizarse y en uno de, ese, de, ese, de esas escenas, que es, es una fiesta de interés nacional, fuera dedicada al soterramiento. Y es que la solidaridad es como los vasos comunicantes. ...y así como ayer en Alama se unían a nosotros... ...ese mismo vaso comunicante... ...nos llama a que mañana... ...mañana a las siete de la tarde... ...la marea verde... Lo, ...la marea que defiende la enseñanza pública... ...nos llama, y yo os lo digo... Hay por, ahí, ...hay por ahí en los whatsapp... ...ya carteles que nos llama... ...mañana a las siete de la tarde... Si somos solidarios y pedimos que vengan aquí a apoyarnos a nosotros, os proponemos que mañana a las 7 estemos en la plaza de la en Santa. Si tenéis un... un... Una, un, un verde, que es el color de la... de la marea de enseñanza, pues os lo ponéis y a lo mejor algunos tenéis hasta la camiseta de defensa de la, de la... de la enseñanza pública. De manera que mañana estamos citados con los padres y eh, alumnos y sindicatos de la enseñanza que forman la plataforma en defensa de la enseñanza pública informaros por otro lado que esta tarde hoy esta tarde no a mediodía ya se nos ha hecho casi la tarde porque hemos terminado a las dos y media hemos tenido una reunión en en el, la sede del partido socialista porque eh, ha venido a murcia una eurodiputada de la que en noviembre pasado estuvimos eh, cuando estuvimos en Madrid eh, perdón en Bruselas eh, visitamos el Parlamento Europeo un grupo de nosotros y eh, estuvimos en contacto con eurodiputados de distintos grupos políticos eso sí del Partido Popular no nos vimos porque no quisieron reunirse con nosotros como pasa también aquí y una de ellas Inés Ayala, ha venido hoy y pues hemos querido hemos querido conveniente estar con ella para Recordarle lo que se acordó en la petición de en la comisión de peticiones y recordarle que a la misma comisión hemos mandado documentación que demuestra una vez más que lo que se está haciendo aquí es una obra ilegal y ya hay eurodiputados que están preguntando a la presidenta de la comisión de peticiones si sabe que aquí se está cometiendo, se está llevando adelante una obra ilegal con una tramposa trama de acuerdos tomados al margen de la ley. Bueno, entonces, pues ha tomado nota y, bueno, pues eh, intervendrá también en Bruselas tratando de resolver la cuestión nuestra. Y, bueno, pues eh, de momento me parece que no tengo nada más que informaros. Mañana, a las 9, a las 7 de la tarde, 19 horas, en la Plaza santa con los que defienden la enseñanza pública, y e ir preparando el ato para que el domingo estemos, como ya se ha hablado, en Beniel sí, por otro lado, hoy se ha hecho eco se han hecho eco los medios la, especialmente la, las emisoras de radio la SER, aunque también algún medio escrito porque, la, porque, la, la, la, onda, cero, la cero, onda Cero Onda Cero nos ha llamado y eh, ya ahí, eh, Radio Nacional de España esta tarde me ha llamado aquí para que, para que explique la situación. Y entonces, pues resulta, creo que lo dijimos anteayer como una primera pincelada, la denuncia que ha puesto una vecina de aquí del barrio ha sido aceptada a trámite por el fiscal y no solamente como eh, ha abierto diligencia, no solamente como. como derecho administrativo si no ha abierto diligencias por lo penal porque la denuncia va contra los que administran eh, a y el Ministerio de Fomento en relación con lo, la obra que aquí se está haciendo y con la propia empresa constructora porque ha habido ahí un amaño tramposo para no cumplir la ley y resolver el tema de una manera que. La denunciante demuestra que es una medida arbitraria y por lo tanto se está cometiendo presuntamente un delito de prevaricación. De manera que esa es la situación y creo que eso puede mover, mover algunas conciencias o al, algunas, eh, eh, algunas mentalidades de los que están cometiendo este, este atropello. En, en cualquier caso... El tiempo que se tomó el fiscal de una denuncia anterior, que fue hasta el mes de mayo, pues ya estamos hoy es siete, mañana ocho, estamos ya en la primera quincena de mes. Y este mes, este mes de mayo, deben, deben resolverse algunas dudas, eh, porque algunos pensamos que la justicia va a aclarar lo que, no, lo que no aclaran los políticos. La clase política hemos perdido su confianza, pero... Nosotros, yo personalmente, tengo confianza en que la justicia pueda poner firmes a algunos de los que están cometiendo este, este atropello. Ya nada más, estaremos pendientes a ver qué, qué dicen los medios y tenemos que seguir aquí todos los días, naturalmente. Gracias. fuerte. ¿eh? Ya me estoy ya. Ay, Manolo está ya otra vez en forma. Ha sido un ensayo, sido un ensayo dice. Un ensayo, un ensayo. Manolo, qué grande. Manolo no le hace falta megáfono. A Manolo tiene tanta voz como dignidad. No le hace falta megáfono alguno. Aquí seguimos. Acaba de finalizar las palabras de Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma Pro Soterramiento en este Ducentésimo trigésimo octavo Día seguido de protestas 238 treinta Y ocho Serie quinta Premio agraciado en la plaza Del Soterramiento, sí, sí Tremendo 238 días Seguidos de protestas ...desde el 12 de septiembre... ...y todo porque no... ...la gente no quiere muros... ...ni trenes en superficie... ...y menos... ...una pasarela como esa... ...construida... ...sobre acequias... ...protestan porque están poniendo un muro... ...que está partiendo la ciudad... ...y ya lleva... ...238 días seguidos... ...238... ...y aquí tenemos siempre, cada día... ...los agentes a un lado... Y las gentes al otro lado. El muro obligará a la gente, en lugar de esperar a que suba la barrera, en el caso de que pase el tren, y caminar 12 pasos, la obligará a recorrer algunos kilómetros. <coughs> el muro es porque quieren traer un tren de alta velocidad, pero sobre todo... Sobre todo, quieren traer un tren de mercancías. Entonces, pese a estar aprobado ya hace seis años, ¿seis? Doce años, desde el 2006, que las vías, estas vías que vemos aquí, iban a estar soterradas, pues pese a eso, ahora lo que están construyendo es un muro a toda prisa, que de no estar estas protestas ya estaría construido, porque parte del muro fue derribado el 3 de octubre. Y la gente, por protestar, ya acumula multas de más de 40.000 euros. ¿eh? Hay multas por valor acumulado de más de 40.000 euros. Vamos a ver. Joaquín... Está... hay un equipo de gente que además es profesional de eso, que se va a encargar de trabajar con los críos, de maquillarles, de hacerles, de entretenerlos y que sea una mañana amena y divertida también para los padres. De manera que tenerlo en cuenta, animaros y el domingo todos a venir, a pasarlo muy bien. Gracias. Pues Joaquín, que quería añadir que no pasa nada si se va con niños... ...que niñas, el domingo a esa excursión, a Beniel, ...que es, ahí hay una estación que sí estaría preparada... ...para poder traer el tren de alta velocidad hasta esa estación... ...posteriormente, si quieren, pues soterrar aquí las vías... ...aquí las vías... ...buenas Maricarme. ...buenas Loli... ...y entonces pues... ...hay la excursión para ver precisamente... ...esa estación... ...para verla... ...pues a ver, aquí había un proyecto... ...que es... ...había un proyecto de hacer... ...proyecto eh... ...que sigue sí, que sí... ...que la gente compró su vivienda... ...en base también a, a ese proyecto... ...que todas estas vías... ...iban a estar soterradas... Todas las vías soterradas Aquí va a haber una gran avenida Un, un bulevar, Y van a construir 1.400 casas Un hotel y un rascacielos ¿Sabes? ¿Y ahora sabes lo que hay? Muro, muro que te crió Muro Y si no llega a ser porque la gente Está luchando 238 días Esto ya estaría cortado No se podría pasar y además del muro, pues ¿qué hay? Pues han puesto esa horrible pasarela Aquí la, el gobierno dice El gobierno dice que esta pasarela Que esto es temporal Esto es temporal Bueno, Antonio Que esto es temporal Claro, en Valladolid también dijeron que primero el tren por arriba Y después por abajo Y llevan más de 10 años Con la ciudad partida En Granada Llevan más de 3 años Con la ciudad partida Y el tren en Granada, ¿sabes por dónde va? ¿Por arriba? ¿Por abajo? El tren no va. A Granada. El tren no va. Claro. Y con Murcia se han equivocado. Con Murcia se han equivocado. Bueno, sí, sí. Aquí, en comparación con México, estamos mejor. Y si nos comparamos con la guerra del Congo, allí con... ...con los minerales, el cobalto, el coltán, el tántalo y todo, pues, ...pues estamos mejor, ¿sí? ¿no? si, si siempre hay alguien peor... ...con, con que nos podamos comparar, eso seguro... ...pero aquí lo que no queremos, como dice Inma... ...lo que no queremos es muro... ...que el próximo año se celebrará el trigésimo aniversario... ...30 años de la caída del muro de Berlín... ...sí, pues un tiempo atrás había una ciudad... ...partida por un muro... ...y el próximo año la palabra muro será muy sonada muy sonada, en radio, internet en televisión, a todas horas y entonces habrá gente que dirá alá, pues mm, muro ¿hablan de Murcia? no, no, hablan de la caída Buena nieve, Rosa ¿qué? he ver la acampada que, está, que había por ahí está, está, está, está. ¿sí? está ya la acampada desarmada. Pero, pero yo le he preguntado, digo, vais ya, dice, no, porque se ve que entre ellos hay hay un poco de... Hay, hay lío ahí. y todavía de ahí no tienen claro todavía o sea. queda ahí o... sí, la capa la quitamos. Sí, pero os, queda muchas cosas. Ahí. El domingo os venís para, para no, venir? No, yo no me puedo ir. No venir. No, porque tengo médico, bueno, tengo análisis. Las, las tenemos aquí. Las pero a ver el domingo el domingo ocupado, ocupado. ¿Tienes el domingo ocupado nieve? Sí. Yo también lo tengo, porque lo tengo comprometido. Lo tengo comprometido. El domingo tengo que estar en mi casa. Ella por salud y yo por fiesta. Ah, bueno. La salud para ir de fiesta y la fiesta para tener salud mental también. ¿Dónde no me que lleva la botellica a la vieja? A eso tengo que estar recogiendo las 24 horas. No lo digo ahí. ¿no eh? ¿no? igual. Qué bueno. Hombre, tengo que recoger 24 horas. Sí, sí. O seguiremos, seguiremos. Hay que cuidarse. Sí, porque esto, si luego te viene las vías, te sale intoxicado. Sale ya, ya. No se te, te, te sale sí, ya lo no tengo ya todo. Análisis. Lo no, tengo ya todo. Y de pensar que tengo el Miligramos de gasoil. ¿Eh? De sí, de gasoí. Sí, sí. sí, eh. eh. Francisco. ¿Qué? ¿Ya está la mini? Con, la silla. con la silla. Francisco la va la con la su sillica la terrorista, la terrorista número uno no diga. No, periodista, periodista. Terrorista. Ah, terrorista? Periodista, no, no, periodista. Del odio, eh? el periodista. la tiene. Porque aquí a... Buenas. Saludos de Santiago de la Catenaria para la Ana de las Vías. Anoche hubo robo y no baja, cobarde. <risa> aquí, saludo de Santiago de la Catenaria, para Ana de las Vías. ¿Ganó el Barcelona? Empataron. empataron. No ganó no, nadie. Empataron, empataron. Empataron. Pero aquí estaba la gente todos los días en las vías, todos los días. Mala, Ahí también. Mala y, y, y, y sin poder estar de pie también estoy. Que haga falta? Eh. Sí, hombre, porque no cierren el paso, ni ves. Por eso mismo estoy aquí. Sí, <tose> aquí. Que ocho meses aquí, sin... Porque mucha gente dice, vamos a ver, la gente mayor Que no va a poder subir por la escalera Pero es que yo no me considero mayor Y no me considero, como para subir eso así del tirón Así que yo vivo en un tercero y ya me cuesta subir Arriba, por lo cual Es para todo el mundo Y con el calor, ¿dónde te agarras? ¿dónde exactamente, te agarras? o sea que te subes Tus peldaños sin ni siquiera poder cogerte O sea, es un peligro total Ya no solo para las personas mayores que necesiten el ascensor Es que lo necesitamos todos pero al si final y que ahora que no se van a poner ascensor Ahora resulta que no sabemos dónde va a poner sí, es Pero si creo que lo tendrán previsto todo, ¿no? Quiero pensar. Bueno, eh, si ya lo tienen todo previsto, ¿dónde pe, pe, va? Sí. Quiero y, pensar. Bueno, y también queremos. Y, y, también no queremos y también queremos pensar, y también queremos pensar que no teníamos una autovía que acaba en un bancate de limonero. No, no, sí, sí, no, sí, y vi, también queremos vi, vi, pensar vi, vi, que, que, que en el va en el hospital Reina Sofía hay un helipuerto y algún helicóptero podía aterrizar y no lo han ni siquiera inaugurado porque se derrumba el techo. Es que, que para, queremos para, pensar es tantas cosas en Murcia que pues no es, se puede Claro, sí, no, sí tiene razón, en el fondo es así Cada cosa de la que se hace, lo hacen todo de prisa y todo da igual ¿Y qué me dice de los embarcaderos del Río Segura, del proyecto Río? Pues yo de eso no sé nada, así que me tendrás que explicar ¿No tú sabes algo. nada? Vamos a, a ver, ver es ¿Qué es que quieres que te diga, Cecilia? Vamos a ver Ay, el lápiz. Vamos a ver, atención Madre mía Bueno, oh, esto es el ruido tú, mire, que se escucha que se escucha aquí en las vías, ¿eh? Esto es, la gente, por, por eso lleva casi 30 años, casi 30 años de protestas, 30 años, ¿eh? Y desde el 2012, concentraciones todos los martes. ¿Y El dinero estaba, pero hacía falta para algo más urgente No, sí lo o sea, pensar, porque yo soy sí, muy, muy bien pensada, eh. Gente, se han perdido, no saben está Eres muy mal pensada. No. No. no, vamos a ver si se oye bien, ¿eh? Mirad, eh. A ver. Atención a las caras. A ver. Atención a las caras de. No, no, mucho que vamos en de nieves y de rosa.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 Un pulmón verde de 250.000 metros cuadrados. Murcia-Río tendrán nuevos espacios verdes, haciendo de Murcia una ciudad más sostenible y con mayor calidad de vida. Sí, Tres embarcaderos facilitarán a las familias y los deportistas una forma diferente de disfrutar de su ciudad. qué esto fue el proyecto con el que Ballesta se hizo alcalde. ¡Ay, madre mía! Esto fue antes, esto fue en el 2015. ¿Dónde estaba yo? Vamos a ver, pero es que... Tú, pero, es que en, en, en, pero vamos a ver, sí, tú no has he visto, he visto he tú no has visto, he visto que en el, el 2015 las aguas ya estaban limpias? limpias. Sí, habían cambiado de color. Habían cambiado de color. ¿Qué te parece pero, esta barbaridad? Pero, y esto, bueno. Bien. Y aún quedan, aún quedarían cuatro minutos sí, de, disparate. de disparate. Madre mía, qué disparate. Hay que vivir aquí hay que estar aquí pasar todos los días por ahí para saber que esto que está diciendo es un disparate grandísimo. Pero, pero, como lo dicen... ...ahora que las aguas están recuperadas y limpias... ¿Eh? ...proyecto, ¿Eh? proyecto ¿Eh? río... ...proyecto total... ...el río segura, el río ¿Eh? segura... El río segura. Día, hace muchos años estaba muy bueno... ...y muy limpia, pero ahora no... ...esto... Es, esto... Pero, dice año? ...¿cuánto? ...por lo menos 50... Ah. Que no es recuerdo, que, no hemos, que dos, no hemos quedado los dos, no hemos quedado los dos, no Ya, ya, pero no hemos quedado los dos que dice, estamos aquí, nos está vendiendo la moto. Yo, Río Segura, con mucha agua, con mucha agua y muy limpia, y mucho pescado. Ahora los pescados no valen ni para... Aquí el alcalde que quería hacer tres embarcaderos. Tres, tres. Iba a ser otro para pa, eh, sí, pa, eh, pa, eh, pa el presidente y acuérdate también que decía sitio para pone a hacer la entrevista eh, uno Pero. para la carnes un barco para la carde otro para para mira sé quién es sí. y, y el otro para, para, uva? para el uba que lo fui, íbamos a irnos no, a a catorce 14 de, de 14 del año 14 íbamos a ir a tomarnos la uva a madrid con el ave y estamos a 18. ¿Eh? A eso, pero para que se vayan corriendo y se hagan por ahí por Orihuela. Nadie se a nadie. Pero, ¿y la frase que decía el proyecto de que el río Segura iba a ser el pulmón verde de Murcia? De Murcia. Fantástico una cosa. Yo tengo que ver eso. tengo ¿Dónde me tengo que meter para verlo? ¿Dónde me tengo que meter para verlo? ¿Está en YouTube? Ah, pues es que no lo había visto, de verdad. Está en YouTube. Dice... Que, le, lo que lo pone. Además, sí, sí. Eh, ballesta. Aquí, ballesta. Ah, Yo ah. intentaré verlo porque de, me ha sorprendido. ¿Y de no, esta, no, esta no, barbaridad? Barbar ¿No lo has visto? ¿El proyecto Río? No. Ah. ¿No? Ah, mira, mira. Esto fue el ver? proyecto con el que se presentó, el o, alcalde. Alcalde, no, se presentó para alcalde. Ballesta. A jardín, ¿eh? y ah, Dani apunta a la, a la, escucha, al rostro de, de Carmina. Carmina. Carmina, escucha. escucha eh. Mira, qué bonito esto. Oh, qué bárbaro. Esto es lo que vamos a tener, ¿no? No, esto lo no, vamos a tener en no. 2015. Claro. Esto era, esto era en el 2015, o sea que ya se... En el 2015, se... que igual... no ha pasado muchos de años. A ver, ya años. Si, ya hay, si ya hay 400 metros de, de... Sí, de soterramiento, igual ya hay embarcadero y medio, embarcadero, hecho. Y mira, mira, pero no le... No le vamos le, a embarcarnos que... mira, mira, mira, ya verás, sigue, sí, estamos ya contando el final.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 Será el mayor parque público de ocio y tiempo libre de Murcia. Qué disparate. ¡Qué bonito! De verdad que sí. Ballesta, eres genial, ¿eh? <risa> eres genial, de verdad, Ballesta. Qué promesa ¿Dónde está? más estupenda. Oye, esa esperanza. Esa esperanza tenemos... Mira, uy, que me voy a embarcar y todo. Tres pero sí. las familias y los deportistas oh. una forma diferente de disfrutar. Esta es nuestra Murcia que vas a conseguir tú Con las pasarelas También la, va, la vamos a conseguir También con esos cerramientos ¿Verdad, Vallestad? Eres genial, de verdad que sí 11 parques para niños Madre mía, ¿cuántos siento? Llevaré a mis nietos Ay, pero ¿cómo puede ser Esa, esa ilusión Que vamos a ver todas esas cosas? Es posible, la Será ¿eh? no? la protagonista ¿Qué? de Murcia. Yo, Ay, yo quiero que tenga un... Ana, te vas a con ella. Mira. De verdad, es mira. estupendo. De que sí. Sí, termina. Buenas, Ana, que se nos marcha. La ¿No lo has visto, el proyecto del, del río? Mira, Ana, un minuto, mira. Lo que pasa es que apunta también a la cámara. de Ana, mira. Mira, mira, este fue el proyecto con el que se presentó Ballesta para el Alcalde ¿eh? que va a hacer su gran proyecto no era una pasarela no era un muro, era Murcia Río la verdad vamos vamos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 A de tu madre. Sí, papá. Sí, papá. ¿Parece que algo para las días? ¿Estás está retomillido también? Poco. Vamos a disfrutar. Pues, pues Ana, vale, te pasaré el vídeo este para que lo puedas ver con sí. calma, ahí vale, en sí, tu sí, casa. Pásamelo, pásamelo. Y va a de, de, 2015, ¿eh? de 2015. ¿De 2015? De 2015. Y le, y le ha dado tiempo a hacer una pasarela. ¡Ojo! Pero ya les queda poco. Les queda poco, te lo digo yo, este mes, de disfrutar ellos... ...este mes... ...y nosotros vamos a disfrutar... ...el resto de nuestras vidas... ...¿por qué?... ...porque esto se deshace... ...esto va a venir... ...vamos a hacer una cena... ...ay qué cena... ...vamos a poner la mesa de larga... ...como de aquí allá Escucha. al final... Eh, Cecilio... ...quiero dar una... ...vamos a ver... ...ana no te vayas... ...ven aquí... ...ven aquí... ...vamos a ver... Con el pito. ...vamos a ver... ...quiero dar un mensaje a la Ana... ...de aquí de Santiago el Mayor... ...si me... Si me estás viendo, qué poca cara tienes, qué cara de sinvergonzón y asquerosa tienes. Hijo. Le debes 300 euros a la señora Ana y me gustaría que dieras la cara aquí en las vías. Porque tienes, porque estás denunciada. Y ahora te lo voy a poner yo, pero mañana lo voy a poner en el cope. Para que te oiga todo el mundo. Y esto es una vergüenza en lo que le debes a la señora Ana. Ay, madre mía, ¿qué? Coño, no hay que decirlo. Aquí es el, el micrófono del pueblo Hay que decirlo Para que se entere todo el mundo en lo que es Que es una sinvergonzona Una aprovechada Que a mí me pidió dinero también No, no, no lo sabías No, no, no, soy yo aquí Vamos, con, con grabar Y ver cómo va creciendo La pasarela esta y el muro Que parece que es un, una criatura que ya está a punto de ser adulta y se va a independizar y no va a independizar a todos y a separar con eso ya tengo ya bastante no no no Ana no cruza Ana no cruza está aquí esto está en rojo y esto es el día a día más de 90 trenes Ana y esto así y en vez de quitar esto va hay un muro no, no, Qué no, gente. Pero, no, pero que no no lo van a conseguir este mes les queda de estar disfrutando ellos lo que le queda este mes y nosotros vamos a disfrutar el resto de nuestras vidas ¿por qué? porque ese almatoste que han puesto que es la vergüenza de Murcia y de España entera ¿eh? ese almatoste lo van a tener que quitar lo mismo que lo pusieron lo mismo que lo pusieron lo van a tener que quitar y vamos a disfrutar, vamos, como vamos a disfrutar bueno, la razón ya se han enterado hasta los catalanes ellos tienen la fuerza, pero nosotros la razón y, como, ¿Y la dignidad y la dignidad, exactamente, y la dignidad Exactamente. Mueve, mucho, ¿eh? eso, mueve muchísimo. Lo más grande que puede haber en la persona es tener dignidad. Cosa que no saben ellos lo que es eso. No lo saben lo que es. Así que nada. Una noche más. Luego, ya le he dicho, digo, luego cuando pase todo esto, que, que esto va a desaparecer, luego nos juntaremos como menos, como mínimo un, un, una vez al mes ahí en las cafeterías y nos cerraremos algo. ¿Eh? Mira, con los políticos corruptos que hay aquí en Murcia, tenemos país de protesta en protesta. ...¿sabes?... ...para el resto de la vida... Y, y igual que antes decían que una ardilla... ...podía cruzar España... ...de arriba abajo, de árbol en árbol... ...nosotros podemos vivir toda la vida... ...de protesta en protesta en Murcia... nada ...más que con toda la corrupción que hay... ...porque anda que no hay por remontar... ...pero mucho... ...y lo que hay que hacer es que no sea así... ...que no haya que ir... ...reivindicando tanta cosa... ...bueno cariño... ...bueno, espérate que se ponga en verde... Aquí Jesúsico a la cámara. Bueno, pues ya está en verde. Ana ya pasa al otro lado y nosotros volvemos a esta plaza del soterramiento. Ignacio, Adiós. Paco, es carnicero. Isa, que se nos va también. Paco, venga, Paco. Sí. Oye, Paco, pero lo de Avenida coste cero lo dice carnicero, no era para el domingo, no, eso es para otra cosa. No, es para el domingo, el domingo ya... Pero el domingo aquí. no es a coste cero. No, a coste cero no. <risa> es al coste cero. Más barato todavía. Más barato. Ahí estáis todos invitados. Ahí... La dignidad no tiene precio. No, no, no, no eso no. Totalmente. Vamos a y a querernos y... Con mucho corazón. Bienelense. Bienelense, ¿son? Bienelense, bienelense. ¿Lo de Beniel? Bienelense. Bienelense. Bienelense. Bien elense. Pues... Con mucho cariño. Ahí estamos, Paco. Venga. Venga. Fis de más, Paco. Bueno... Pues aquí volvemos. No he leído los comentarios mientras estábamos viendo el proyecto Murcia Río. ¿Eh? Proyecto Murcia Río. Terrible. Lo podéis buscar ¿eh? en YouTube si quieres echar unas risas. Bueno, igual seis unos llantos también. ¿eh? Puede ser que sean risas, pueden ser que sean llantos. Un proyecto Murcia Río. <risa> Bueno, bueno. Aquí os lo estáis pasando bien, ¿eh? Fijo, que, que, que, que. Ni que hubierais visto otro... ...otro proyecto del gobierno. Le mandé a tu amigo... ¿A este, qué? Le mandé a tu amigo la foto de... ...al Pablo y eso. Es de... Sí, de, de... ...de Ucrania. No, de Lituania. Sí, de... ¡Ay! Hey. Correcto no, no la he visto son... Pues hay que Hay que echarle un vistazo ¿Sí? sí. Pues si no está colgada allí Porque ¿Hicisteis una, una fotografía? Sí, sí, sí, sí. Hiciste una, una fotografía Con el muro Pues ahora después la buscamos La, la miramos Antes de que o, o vayáis O mañana Madre mía A las 6 Te lo han un rato a gusto sí, Ya he visto aquí eh. Estaba yo ahí una risa buena aquí. Tenemos una amiga Que viene todas las noches Pero como ayer hubo robo En el fútbol No ha venido Ah, amigo. Entonces le queríamos mandar un, un saludo. Saludarle, saludarle. saludo, saludarla, saludarla. Con saludo, con saludo a Ani. Con saludo para Ani. Que se ha quedado Ani. en su casa. Ay, me lo llevo. <risa> una cobarde. Bueno, bueno. Hay momentos de todo. Totalmente. Tiene que haber. No, y por eso la, la gente que le dedica tiempo a fútbol, yo le digo, es compatible con estar en, la, en las vías. Sí, sí. ¿Eh? Es compatible. Anda que no tiene hora el día para echar unos minutos aquí. Luego le dice que sí, que este año nos bañamos en el río Segura. Sí, yo creo que no. Es que ahí hemos, hemos estado un rato viendo un vídeo con el que el proyecto con el que se presentó Ballesta a la alcaldía. Murcia Río. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí. Muy bonito. Tres embarcaderos. Sí. ¿Eh? Y que el río Segura iba a ser el pulmón verde de Murcia. Estamos en espera. Proyecto Murcia Río. Si sí, verde está, sí, verde como está. el más menos, sí. verde también está. Verde asqueroso, ¿no? Sí, eh, hay muchos matices. Sí, pero verde está. Verde es... Mira, como los corazones de ahora. Verde es lo que nos pone de, de, de, de la... No, no, sí, Siempre con No, ya puedo bañar en el más menos. ¿Ah, ¿Sí? Cada vez mejor, sí. lo dices. Digo, si la baña es. ¿eh? Yo, nosotros veníamos en aquella zona y yo... Oye, que que López Mira se, se marque un fraga en, en, sí, en Palomar sí, se bañe se bañe el se bañe en el, el <ríe> <ríe> eso sí es verdad ¿Eh? sí, sí, sí sí pero yo creo que no lo va a hacer igual que tampoco viene aquí a ver lo que está pasando a los vecinos sujetame un momento esto Échame un cable sí porque... no, López Mira yo creo que no se va no, no tiene no parece que, es que se vaya a bañar no. en el Más Menor ah, mira ¿Pero la has enviado, la, la fotografía? A si que no Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a enseñarla aquí, en la cámara. Uy, aquí se ve No, no, se ve bien. Vamos a ver, mira. Vamos a ver si se ve bien. No al muro en Lituania. A ver qué tal se ve. Sí, sí, Perfecto. Se ve Ahí tenemos a Santiago ya para aquí. No al muro en Lituania que si llegan lejos. Si, si baja de ese se ve el se Vilnius. Ve, se ve ¿Es qué? Se, si baja se ve de dónde, dónde está hecha la foto. Ah, mira. Ahora sí. Ahora pone Vilnius. Bueno, no sé. ah, ¿Dónde pone Vilnius? Ah, arriba. Arriba, arriba. Ah, ah. Vale, aquí. ahí lo tenemos ahí sí. Ahora sí. Mira lo que fijaos los murcianos se, se mueven eh. Sí. da tiempo a ir a Lituania poner la bandera, volver ver el fútbol, ver el fútbol ver levantarse a las seis, trabajar, ir a correo volver a casa, todo da tiempo a todo aquí sí. en para Murcia todo, sí. a todo da tiempo eh, para que luego digan lo único que no da tiempo es a pasar el muro y la pasarela. No, eso no lo, eso, bueno, eso, eso lo tengo que consentirlo. ¿no? Eso no da tiempo, no. no, no porque eso no. es perder salud. Sí. Eso no da tiempo. Bueno, la policía que ha abierto al tráfico rodado. Ya se va. Y se va. Ahora darán la vuelticica. Claro. Vamos a mostrarlo por aquí. Bueno, que se vea que la que ya se están despidiendo ¿eh? todos nosotros. Sí. ¿Eh? Venga. Sí. Esto, mira... Este sabe lo que parece. Me ha parecido un momento, cuando he dicho hasta luego, Y hablando de Lituania, españoles por el mundo, murcianos por el mundo, hasta luego de Dios. ¡Oh! Venga, hasta mañana, murcianicas, murcianicos. Sí, sí, esto es Murcianicos por el mundo, por el mundo de la dignidad. ¿Eh? Mi hermano sale siempre, ¿eh? ¿Sí? Venga. Hermano, siempre se pone el primero en la cámara, Teresa. Siempre se pone el primero. Eh, ya Teresa se nos va. Emilio. ¿Marcháis? Está bien, ¿no? ¿Qué hora es? Eh, dilo, dilo para que se vea que esto es, esto es en directo, ¿eh? Esto son todas las verdades del mundo. Mira, mira, mira, espérate, espérate, aquí espérate. tenemos. Espérate espérate, espérate, espérate, espérate. Mira, mírame, mírame. ...la 22-31... ...22-31, 22-31... Eso. justo, justo... ...en directo desde Murcia, 22-31... ...nos invitan a que nos subamos a la acera... ...una pitada para la policía que se va... ...y unas risas también, bueno... ...aquí la gente protesta también con mucho sentido del humor... <risa> Venga, hasta mañana, hasta mañana. Ay. Aquí llevamos 238 días, ¿eh? Esto si te Sí, sí, vamos para allá, vamos para allá, sí, sí. Despedimos últimamente allí. Vamos, venga. Madre luz. vamos. Pregúntales pregúntale quién es Jordi. Dile, espera, sí. Hola. Señora, ¿quién es Jordi? ¿Quién es Jordi? Pregúntales quién es Jordi, Cecilio. ¿Quién es Jordi? Que es la porra ya donde caben, ¿Qué ha pasado? Que han bajado a la policía nacional, chavales jóvenes que estaban como un tren y Jordi se ha vuelto loco. ¡Ah, el Jordi! Me creía que el Jordi era el policía. ¿Qué va, el Jordi? El, los chavales estaban pero como un tren y este se ha vuelto. Ah, el Jordi! Que al Jordi le ha hecho gracia Cecilio, ¿no? ¿Qué Jordi, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? ¿Qué, Jordi, una porra. Señor, ¿Qué ha pasado, Jordi? No, pasa? Uy, la policía ¿verdad? estaba... ¿verdad? Está divino la policía. Dios, Tiene, ¿verdad? ¿tiene ¿verdad? ¿verdad? buena ¿verdad? porra. Para ver cosas feas está a tiempo, Jordi, ¿no? ¿Mama? Para ver cosas feas está a tiempo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué, ¿A qué bueno, qué bueno. Pues si daba ganas de, de meterme en el coche. hubiera pasado como eso de la manada. No los denuncias y a la cárcel. Yo no estoy ya aquí. <risa> han parado aquí los, los, los policías, han parado un rato y se ve que aquí eh, se, se, se ha montado el eh, cachondeo. Se le ha para adelante. Lo de protección se le ha quedado para adelante. Y ellos se han dado cuenta porque pues, ha hecho mucho ruido, entonces hemos empezado toda a reírnos. Ha sido eso. Pero reírse y a sacarle los colores. Sí, ellos se morían de risa. De vez que le ha caído eso para adelante. La protección esa que llevan ellos. Sí. ¿Para, para, para qué llevan la protección esa que llevan? ¿Para, para por por los antidisturbios estos. Para las peleas, para las luchas. Todo eso. Y el de atrás la ahí, pues. Pero muy gracioso. Ahí venga Reiche, venga Reiche. Que, que... Ellos mismos. Entonces por nosotros no hemos puesto a Reiche. Jordi, a Jordi, a Jordi. Ahora ver, ahora Aquí estamos 200... ...238 días, eh... Y, ...y la gente está yendo... pues ...está yendo la policía... ...pero bueno, también aquí cachondeo... <ríe> ...la gente dice, pregúntale a Jordi... ...bueno, cachondeo... ...aquí la gente aprovecha cualquier cosa... ...aquí sentido de humor a los murcianos... A ...las murcianas no nos lo van a quitar... eh. ...y el muro sí, el muro sí que nos lo van a quitar... ...la pasarela también, sentido de humor, la dignidad... ...eso no no lo van a quitar... ...eso no no lo van a quitar... ...y todo esto es por el momento... ...en el que... ...dos furgones de la policía... ...se fueron... ...de las vías... ...abrieron al tráfico rodado... ...y pues... ...pararon aquí... ...se ve que... ...se cayó parte de la protección... ...que llevan en las lunas delanteras... ...salieron para recogerla... ...y pues bueno... ...aquí la gente... ...tuvo cierto cachondeo... ...estuvo sacándole los colores... ...y... ...y la policía... ...también se estaba riendo... ¿Eh? ...al parecer... ...no han tirado pipas desafiadamente... ...no va a haber multa, ¿eh? ...le han sacado los colores... ...pero no va a haber multa... ...parece... ...sí, si te conectas ahora... ...por primera vez ves esto... ...acuérdate... De, ...o sea, acuérdate no, te recordamos... ...que aquí se han multado... ...a la gente... ...en concreto a Paco Carnicero, ...con... En, en, la, ...en la multa se indicaba... ...que comía pipas desafiadamente... ...desafiadamente... ...hoy no, hoy es un poco cachondeo... ...porque aquí en Murcia... ...el humor no se pierde... ...el humor no se pierde... ...el humor está sosteniendo también... ...estas protestas... ...238 días... ...238 días... ...sí, sí, Paco lleva ya ...más de 4.000 euros en multas... ...más de 4.000 euros en multas, eh... ...tanto antes de la limordaza como después... ...lo que pasa es que ya, después ya se disparó... ...se disparó esto... ...en el... ...en YouTube se puede encontrar fácilmente... ...el día 177... ...177... ...si buscas en Cecilio Cea... ...en YouTube... ...177... Pues ahí en la hora y cuatro minutos, quiero recordar, Paco habla de la multa y la muestra y la enseña, ¿eh? se busca, mira, lo dejo por aquí, por si todavía no... Ahora mismo estamos transmitiendo en directo en Facebook, en Periscope y en YouTube, y en YouTube están gran parte de todos los vídeos, falta publicarlos todos o la mayoría... Para que los puedas ver de todos los meses, todos los días aquí en las vías. Pero si buscas Cecilio Cea en YouTube, el día 177, podrás ver la multa de Paco. Una de las multas, iba con una colección de multas. Iba con una colección de multas. Aquí el cachondeo, con Juanvi, a saber lo que le estarán diciendo a, a, a nuestro viaquingo. Sí, Ricardo. Ricardo, venga. Que esto Ah, muy bien. ¿De qué muros hablan? Sí, sí, aquí un mucho cachondeo. Anda, anda. Anda que.. ¿De qué muros habla? Pues hablamos de uno, un un muro que están construyendo. Lo acabarían poniendo a cada lado. De momento está en el lado sur. ...y eh, quieren traer un tren de alta velocidad a Murcia... ...pero sobre todo un tren de mercancías... ...que entre otro tipo de mercancías... ...transporta mercancías peligrosas... ...cuya longitud puede ser hasta unos 750 metros... ...y que pase como ese tren... ...aquí pues pegado al instituto... ...al colegio, a viviendas ¿no? Entonces ¿qué pasa? Que para que pueda pasar el tren de alta velocidad... ...y el otro tren de mercancías... ...tienen que construir... Un... y poner lo que, ya, lo que ya están haciendo, unas catenarias de 25.000 voltios y un muro de varios kilómetros de longitud formado por una base de hormigón, varios, una serie de pilares metálicos que sostiene unas pantallas de metalquilato. ¿Qué sucede? Que ahora mismo estás viendo a los coches pasar de un lado al otro, eso sería imposible, sería imposible. Lo que tendría que hacer la gente es subir por esas pasarelas ...que estás viendo ahí, por esa pasarela construida sobre acequia... ...es decir, abajo está hueco, hay, abajo está hueco ¿eh? hay acequias, hay una serie de acequias... ...pero los coches no pasarían porque eso estaría cortado... ...más adelante, a un kilómetro, a, a poco más de un kilómetro... ...hay otro paso a nivel cortado... ...entonces los coches tendrían que ir hacia un lado o hacia el otro lado... Dirás tú, ¿y cómo vienen las ambulancias del hospital que está al otro lado? Ah, pues, ¿para qué enfermas? Claro, eso es lo que, ¿para qué tienes accidentes? Pues lo que habrá que hacer es no tener accidentes. Venga, Pedro, sí, ya venga, enseguida venga, viene. Venga, Pedro, un abrazo. La gente se nos está despidiendo, pues ese es el asunto. Ese es el asunto, que no es lo mismo vivir al otro lado de la vía... Que vivir al otro lado de la calle, que vivir al otro lado del muro. La gente está viviendo de siempre al otro lado de la vía. Pero puede cruzar con dificultad, puede soportar ruido, más de 90 trenes, pero pueden cruzar. Lo que está proyectado en el 2006, aprobado en el boletín oficial de la región de Murcia, era soterramiento. Las vías por abajo, la gente por arriba. 12 años. Pasan los años, pasan los trenes, llega a los muros. ...ese es el tema... ...ese es el tema... ...por eso esto... ...tú tienes que compartirlo... ...hacer... ...la gente somos los medios... ...y debemos darle difusión... ...debemos darle difusión... ...porque esto... ...si un día ves en televisión... ...si un día ves en televisión... ...en Murcia llevan protestando... ...porque están colocando el muro... ...ya están hablando del pasado... ...porque nosotros llevamos aquí... ...la gente lleva aquí... ...238 días... ...y si contamos... ...que... Todo comenzó con una acampada de la plataforma pro de Siete días antes serían 245. Es decir, son prácticamente ocho meses de protestas diarias, todos los días. ¿eh? Todos los días, sábado, domingos, todos los días, nochebuena, buena, noche vieja, reyes, todos los días. No importa, aquí todos los días. Que la gente no quiere muros, la gente no quiere pasarelas, quiere, no quiere que le encierre. Se verán afectadas a cientos de miles de personas. ¿eh? Cientos de miles de personas. Gonzalo, Muyallo. Cientos de miles de personas afectadas por un muro en Murcia. La gente que dice, pues la unidad de España y la unidad de Murcia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? Mira Habéis hecho un amago De hilo Y ahora Y ahora mira aquí María aquí se nos pone aquí ahora a cenar Vaya ah, vaya Se nos ha ido mucha gente Pero aquí todavía queda Queda gente A esta hora Claro es que Chéntate Tú ya has cenado, ¿no, Jesús? Eh, sí, ella, ella ha cenado. Ya no hay hambre en España. Ya no hay hambre, madre mía. 238 días. Por aquí Mirna te dice que buen provecho. Buen provecho. La unidad de Murcia está en Manchester United. Sí, José Antonio, sí. ¿Eh? Vamos a ver, aquí, mira, aquí tenemos. Menuda, menuda Moncloa me tenéis aquí montada, ¿eh? Hay que ver. Yo ya estamos... me iba para allá. Yo ya <ríe> yo <ríe> me iba para allá pensando, esta ya, ya se me va. No va a hacer que ponga el muro. Estamos aquí pendientes de que nos en el muro. <risa> Pero ya el, ¿Eh? ¿Tú bueno? el, lado, el lado bueno. El lado bueno. El lado bueno. Ven pa... Jordi, ven! ¡Jordi, ven! ¡Ven, que lo todo agrava! Este verdadero Consejo de Gobierno, Cecilio, de la Moncloa Vía, dice. La Moncloa Vía, y aquí, fijado, claro, ¿eh? La Morena ve muy guapa, el otro te Claro que sí, la Morena, claro. puesto guapa, mi Morena. Pobre Jordi, dicen por aquí. Bueno, pues nosotros enseguida nos vamos ahí. Estamos en directo en YouTube, en Facebook y en Periscope. Bueno, y por tanto también en Twitter. Cuando entras en la cuenta de Twitter, has visto, claro, es que, a ver, a las vías vas y de lo que lleves comerás. Comerás, Esto es así. Que a ver, que solo de pipas no nos podemos alimentar, ¿eh? Mira, mira. Mira Mira, mira. De Juan. Ale. Alejo, Juan. Sí, sí, sí. Ahora, eso decimos todo aquí. Sí, sí, sí. ¿Eh? Las pipas es un símbolo ya de esta protesta, más aún cuando... Cuando... Ya me sigue, dice Mirna. Cuando la policía indicaba que en la multa, ¿eh? Que estaban lanzando pipas, comiendo pipas desafiadamente. Es que eso... ¿eh? Pues esto es Murcia, ¿eh? Murcia ya lo que queda de esta noche, ya poquito, pero a partir de las ocho, ¿eh? Yo suelo conectar a las nueve, también eh, gusta, ¿no? El venir a veces antes y estar por aquí con la gente. La mayor parte de las veces vengo ya con el tiempo muy pillado, ¿eh? Y nos conectamos más tarde, pero hay que dejar constancia de esta lucha, de esta lucha, 238 días seguidos de protesta. 200 Mira, aquí dice la gente, vamos a cortar la vías, dice. Aquí hay, hay fuerza a todo, eh. Petons. Por petones también. ¿Desde de dónde, Mirna? ¿Desde dónde te conectas? Saludos a Jordi Rius, también, eh, que, que es uno de los condicionales. Sí, de Cataluña, pero ¿desde de, de, de, de qué lugar? ¿Qué lugar? A Jauma, también, de San Andreu. Venga, hasta luego, Deo. A Noelia, su mujer, a. Yusia, su niña Ah, de Osona, sí, sí Pues aquí, fijaos, eh Loli que es De aquí de Murcia Y que está en las vías, 2x3 Pues Que llame Mi Vale Mi Pues Mi que se nos conecta desde Osona Osona Está ya en, corrígeme si me equivoco, es de las últimas poblaciones de Barcelona, ¿no? En la parte de arriba donde está Verga, ¿sí? Pero Barcelona todavía, de la provincia de Barcelona. Madre mía, aquí la gente todavía, todavía queda gente con fuerza, ¿eh? Sí, yo a, a, a mí da igual, a mí me cambian el nombre, no hay problema. A ver, dilo aquí, dilo aquí para que lo sepa la gente. ¿El qué? Ayer, no, anteayer, dijo el presidente que esos terrazos 400 metros, yo quisiera verlos. ¿Dónde están esos 400 metros? Ya está, que lo vi yo en la tele ayer. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, ¿Dónde están? Que, que, que, que pasemos a verlo. ¿Dónde están esos 400 metros? Y, que, y le preguntó otro, dice, ¿por qué todos los días van a las vías pidiendo que no quieren muro? Dice, ellos sabrán, se están soterrando ya 400 metros. Que nos lo enseñen. A ver dónde están. Desde el 14 de noviembre, desde el 14 de noviembre, que, que se supone que comenzó la obra, además presumen de 400 metros de soterramiento desde el 14 de noviembre. Pero bueno... ...que ya, de ser cierto, daría vergüenza... ...de ser falso, es de absoluto sin vergüenza... ...pero es que de ser cierto ya daría vergüenza. Y yo fíjate tú hasta qué punto llegué que me lo creí... ...lo dijo de esa manera que me lo creí... ...pero quisiera yo pasar a verlo. tú claro, tú decías, si no llegase es porque yo estoy ahí en el barrio... ...parece que es verdad. Que parece que es verdad de la manera que lo dijo, sí. Y que la vía esa que están haciendo es provisional... ...que se tiene que hacer la vía... Hacer esos cerramientos, si no, se quedarían los tres sin pasar. Oye, que se vengan a vivir aquí de manera provisional, cambien las casas por los vecinos, ¿eh? como un programa de detención que había, de me, me cambio de casa, ¿eh? y que se vengan a vivir aquí de forma provisional también. ¿No? Pues ya está. ...eso Decía una vecina. Aquí quedad tendría. Ahí, pues tendría los de ahora y tres meses menos. Más o menos, más o menos. No, no, sí, no, es, de, es de hace no mucho. Yo creo que es de hace no mucho, ¿eh? Hace unos meses. Es que te di como amiga y me cogiste... Sí. ¿Cómo te me llamas en Facebook? Yo Maruja Fernández. Maruja Fernández. No, no, esa, esa foto es reciente. Tengo algunas un poco menos recientes, sí. Pues sí, en Facebook tiene Que esto se retransmite... Ahora mismo estamos en directo en Facebook también, ¿eh? En 38, ¿no? Sí. A ver... No, pero aparte del ahora mismo estás entrando en Periscope. Pero mira, mira, espérate. Vamos a decir a la baruja. Dale al iconito mío ahí para que, que esto es que estamos como nos quisieron censurar y nos censuraron, pero logramos. Espera. Espera, déjame un momento. Vamos a ver. Mira aquí. Vamos a ver si me encuentro aquí en Facebook la página. Cecilio y ahora lo comento lo que. No no viene aquí un vecino y nos lleva a casa, nos lleva al otro lado del río. Pues sí. Pero ¿Eh? Mira. Mira, aquí ya lo puedes ver. Mira. En Facebook, en directo. ¿Lo ves? ¿Maruja? ¿Mayor Arti? ¿Cómo que cómo te he sacado? ¿Eh? Maruja, te estás viendo en Facebook. ¿Cómo te estás viendo, Maruja? Me estoy viendo fatal. Pero es eh, pero, porque estás mirando para otro lado. Mira, aquí mi te está diciendo guapa. Hola, maruja, desde de, de Alcoy. Te están saludando desde Alcoy, desde Osona. Maruja guapa. Eh, anda, anda. Es que aquí las huertanas son de coqueta, que eso es una cosa también que va, va, va con la huerta, va con la huerta, ¿sabes? Aquí las huertanas tienen... Tienen mucha fuerza, pero también mucha coquetería. ¿Eh? Dice, mira, Bel también, dice, yo la encuentro preciosa. Inma de Alicante, esa maruja guapa. Ella se está viendo desde Facebook, y no sé si estará viendo los comentarios, pero ahí lo estás viendo también, y te están enviando un montón de corazones, maruja. Lo estás viendo, ¿no? Claro, si es que... Aquí en esta revuelta de la huerta, el día 238. Claro, sí. ¿Eh? ¿Qué? Aquí, aquí, aquí. Mari, también. Eh? Oye, por, por cierto, ¿cuántas.? Una pregunta, ¿cuántas Marías hay aquí eh, sentadas? María 1. Sí, pero. ¿Hay 5 o 6? Aquí hay... Tú eres Gloria, ¿no? ¿No? ¿No? Gloria, ¿no? Un pedazo de Gloria. están ya. ¿Cómo que no? Es que aquí María hay unas cuantas. Hay seis, por lo menos. Seis de seis. Todas Marías. Yo soy María Rosa, ¿eh? antes nos todas Marías. ¿Dar la vuelta? Así, ah, gíralo. Ahí. Pues no, ahora mismo no se puede ver ahí, es cierto. Igual es por los datos. Sí, estamos aquí con las marías en este día. Mira. Ah, mira, ahora, ahora sí que lo estás viendo. Pero igual por los datos, pero en casa, mira, ahora sí. Y si no en casa lo, lo, lo podrás ver. Bueno, estamos ya. Sí, pero es que, es que ahora, María, estamos retransmitiendo en Facebook, en YouTube y en Periscope todo a la vez, todo, ¿Sí? para que lo vean esto, todo el mundo, para que se comparta ¿No me ha grabado a mí, también ha salido? ¿No me ha grabado a mí antes? Todo, esto en directo, todo, claro que sí Encarna, en Carna, eso, ¿has visto? Yo sabía yo que... Sí, sí, sí, pero, pero es que me, que, me, que me tenéis varios nombres uno, para cuando me ponéis una cara y otro para cuando me ponéis otra cara Uh, eh, también, también, ¿eh? Madre, Dios, ¿Eh? ¿Eh? bien, bien, bien, bien. Uno de día y otro de noche. Uno en, uno en WhatsApp, otro en dirías, Facebook. ¿Eh? Yo soy Carmen. Y tú dijiste, pues no, pues esta, no, esta no es Carmen, esta es Mari. Pero, ¿a ti dicen Carmen? A mí me dicen los dos. Yo, yo, por yo le digo María. Yo, yo siempre le digo María. arte dice que os está viendo ahora mismo, está echando corazones. Esto, la gente... No sí, sí, pero es que este momento este momento aquí en la, en la en la moncloa ya se nos está haciendo ya tradicional aquí esto esto es la bodeguita la bodeguita no había no hay una zona que era la bodeguita uh -huh. pues aquí, aquí tenemos el más de los más la que no tenía la que la que montada ¿eh? ah, claro. Madre mía. ahí tenemos a María la morena mira mira cómo se nos escapa ¿Cómo se nos escapa, Fina? ¿Cómo se nos escapa? Dile algo a la cámara, Morena. Fina, no, no dice. Eso iba a decir. Bonaní, Bonaní. Claro, mira, Mi dice que se va. Dice que Fina se va. Claro que sí. Hay que, hay que decir, Deu, Bonaní. Que, que... Claro, despedirse de la, de la Yen, que es Molmaca, estar aquí esperando. Buenas noches, hasta mañana. Adiós. Mis demás. Ahí estamos. El ejemplo que nos está dando dice. Mira, mira, mira, mira aquí, aquí. Clase de Encarna a María para eh, empoderamiento digital en las vías. Estamos viendo cómo Encarna le está diciendo cómo puede seguir estas protestas directamente en su teléfono móvil, eh, ya sea en Periscope sea en Facebook, sea en YouTube, ¿eh? ¿veis? Esto es el pueblo empoderándose al pueblo. Mira, mira, ahí se está viendo. Son unas máquinas, dice aquí Eva. ¿Eh? Sí, sí, esto aún sacan fuerzas, ¿eh? Que son, que, que serán ya casi las doce. No, las 11. ¿Has visto que algunas más ventajadas tenemos? ¿Has visto? Sí, sí. Aquí están diciendo que soy unas máquinas, están diciendo. No, no, sí, de aquí salimos maestras. De aquí salimos maestras. Ya está, ya está viéndolo ella también. Claro, de aquí salimos maestras, por supuesto. ¿Quién iba a decir que este barrio iba a tener tanta presencia mediática, eh? Porque aquí y ahora cada una con el Facebook, Periscope, Twitter, eh poco tiempo antes, y dices tú, no, no puede ser. Tanto protagonismo aquí en este barrio, tanta ese, unión, y, la y la unión de gente saliendo trabajo, y, y apoyando. Unos a otros. Sí, sí, el que no verdad, sabe que de una cosa, el otro. Sí, enseña. la verdad que Porque sí. Se está creando un ambiente que es buenísimo, gracias a, a estos señores de las vías, a este señor ministro y a esta gente, no, sabe, no saben ellos lo que están haciendo. Estamos Dicen hablando. que hay en el Kung Fu una máxima, que dice que a menudo uno encuentra su destino en el camino que escoge para evitarlo. ¿no? Entonces, aquí querían evitar que la gente se uniera, sí. querían que la gente estuviera separada, dividida, enfrentada. Y querían evitar, pues, como siempre, los políticos corruptos no quieren que la gente se una. Porque el pequeño, cuando se une, pues, hace fuerza. Hace fuerza. Y, lo, y lo que han logrado es precisamente eso. Lo que querían evitar es lo que han conseguido. Aquí hay, aquí hay un buen rollo entre nosotros, y si ya lo estás viendo, en las noches... Muy buen ambiente, muy buen rollo, ayudándonos unos a los otros, y, y muy bien. muy bien sí. Bueno, de aquí y de otra gente que viene, vamos, que aquí hay, aquí hay una... Esto, quien no venga, no, no, se va a arrepentir es que no hay, el resto no, de su vida, ¿eh? No, no el ambiente que, que hay aquí... Y por curiosidad ha venido... Sí, y se ha quedado. Y, y ve eh, que no es lo que se le han contado o lo que le han transmitido, eh, sino que... ...ve una cosa distinta, como diciendo... ...pero si son vecinos... ...no son gente... ...que esté, que, que yo qué sé... ...agresiva, ni te provocando nada... ...ni nada, dice nada más que dialogando... ...unos con otros y ya está... ...es lo que ve, no ven otra cosa... María, vamos a despedir un momento a Sergio... ...que lleva 200, por lo menos 205... ...206 días seguidos conectados... ...desde Costa Rica, ¿Sí? y que dice sí, ...desde el 13 de octubre... ...y se nos marcha, se nos despide, Sergio... Hasta mañana, buenas tardes a ti Bien. Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana sí. Pues sí, sí. Desde Costa Rica ¿eh? Desde el 13 de octubre que lo descubrió sí. Sí. Uh -huh. Se conecta Pero que pasan muchísimas horas aquí ¿eh? pues nada, Es decir que gracias. Gracias. Gracias. Sí, sí, Muchísimos murcianos Ya querrían al otro lado del charco Está sí. conectado Y lo de Murcia Algunos ni, ni, ni, ni viene Y se lo están perdiendo ¿eh? sí, por supuesto. sí ya lo sabes. Entonces, que no venga, ya sabe que se está perdiendo una, como yo digo, una gran pelada. Cuando pasen los años y preguntemos dónde estaba, sí. cuando las vía, el que no estuviera aquí sí. se sentirá desplazado, se sentirá como que no es tan murciano. ¿eh? Sí. Es que se lo están perdiendo, en serio, que tienen que venir. ¿eh? Sí. Que es que este ambiente nadie se lo puede creer, no. que lo que aquí se, se, se, se está creando. Esto es maravilloso, estamos aprendiendo cosas, estamos... Sí. Mira, ahí María ahí viéndose en, en este caso en su Facebook Live, transmitido también por Periscope, y es, es que, porque esto, mira, esto como dice aquí el cartelito, esto es la realidad contada por sus protagonistas, y ahí María se está viendo, María está viendo a María en el teléfono, porque es la realidad contada por ella, que es la protagonista aquí. Y encarna también, se ve a ella en el y teléfono. Y, y nos hemos enseñado a manejar todas esas redes que antes no sabíamos, sí, no sabíamos. y hemos aprendido. No, no, no, no, no, y a darle así, a compartir y a todo eso. Estamos no, no, volviendo. La verdad que sí, yo sí, yo lo, lo digo, que yo no. Todas, muchas cosas de las que he cogido ahora no, no sabía ni cómo funcionaban. Y lo que nos queda para ver? Pues Hombre, se supone. Y ya depende de los políticos. Sí. Que nos lo solucionan esto, pues ya no iremos cada uno a nuestra casa y ya... Pues, bueno, hay acabar. hay proyectos, ¿eh? hay gente... No, mira, mira, hay, hay, mira, hay, hay, tropas, hay no, en pues, Carna, en Perico dicen que, que creemos los pipa, los pipabús. Ah, ¿sí? Entonces, que hay que ir a protestar, por ejemplo, por Huelva, que está muy contaminado, sí. para salvar Huelva, pues unos pipabuses... Y gente de Murcia, que hay que ir a protestar por la mina de uranio sí, y, y, y a, y, y a los Salamanca. pipabuses, Y los, pipabuses. los, los, y los Ajá, Van ¿qué? dentro, van dentro. Ah, lo, ellos son van dentro. Son. Los viaquingos siempre van con la música a otra parte. Y los pipabuses. Muy bien. ¿Eh? ¿Eso Muy bien. estaría, ¿eh? ¿Sí o no? Palmera, que nos estamos enseñando a hacer Parma, que yo antes no hacía Parma y ahora mira qué potencia tengo. ¿Eh? <risa> Una potencia. Esto ya no se puede aguantar. A ver. ¿Estamos aprendiendo? Ver, el coro, ¿no? ¿No están haciendo también coro? Sí, pero es que eso todavía son primices, no se no puede sí. decir, no ah, se bueno, puede. Ay, nos está adelantando sé. aquí, ¿Sí? nos está haciendo spoiler, María. Así, por... María sí, nos está por haciendo spoiler. Pues ¿Se supone sí, que eso? No, sé, ¿Eh? no sé yo, si la ¿Llega a buen puerto? Ay, sí, sí. Si llega la cosa a buen puerto, oye, ¿por qué no? Pero bueno, que eso son, no se dice que no se pueden decir las primicias. ¿Por qué? No sé, pues me parece que hasta que no se ve la rueda de prensa esa oficial. Anda ya, la anda ya, nosotros damos prensa! No, madre, Ay, fija, ahí. Aquí, aquí a María le dejamos el micrófono y es la reportera sí, ¿Eh? que va buscando la exclusiva. Cosa que sepa. Digo, la... Cosa está está se... que, que me entere, ya sabes que yo lo digo. Está chafando la exclusiva. ¿Qué ¿Exclusiva? Pues no lo sé si va a ser una exclusiva, pero bueno, ya no la va a ser. Eso será cuando lo inauguren. Sí. Será una exclusiva cuando lo inauguren, sí. pero de momento pues es un inicio. Un inicio, ya está. Un proyecto, ten, un, proyecto, proyecto, un, como, proyecto. Esto, como un proyecto. Bueno, María Encarna. ¿Dónde, ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías. En las vías. Y ahora, y ahora, espérate, espérate. Jesús, ¿dónde nos vemos todos los días? Yeah. En las vías. ¿Dónde nos vemos todos <risa> los días? Yeah. Vía? vía, vía. Ahí estamos. Venga. Venga hasta mañana. Venga, yo. Hasta mañana. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí con también esta imagen que en una ocasión ya nos despedimos. Vení el Acoste cero lo dice el carnicero. Vení el Acoste cero lo dice el carnicero. Aquí está el cartel anunciando lo que fue la primera acampada. Acampada junto al paso nivel del 5 al 12 de septiembre. A partir del 12 todos los martes en las vías, ¿eh? Esto fue el comienzo Esto fue el comienzo El anuncio El anuncio del comienzo Bueno, pues Al final creo que, que, que Sergio incluso se ha quedado o sea, es que Sergio, Sergio Bueno, Sergio, Nuria Loli María José Mi Maribel Tantas personas que estáis ahora ahí Que estáis ahí y de quienes veis esto es diferido. Murcia no se parte, comparte, comparte. Por más que parezca que ya se sabe, ¿no? Eso es porque uno viene aquí cada día y aparece que se sabe, ¿no? Pero no, muchas personas todavía no lo saben, que la gente de Murcia llevan, llevamos 238 días seguidos. Entonces, comparte porque Murcia no se parte. Comparte. Tenemos Periscope, YouTube. Eh, Facebook, hubo un tiempo que nos censuraron el Periscope, de ahí que se iniciara Youtube y Facebook y ahora los tres a la vez por si nos cortaran uno, tenemos los otros pero no nos podrán callar, es que con Murcia se han equivocado es que se han equivocado con Murcia se han equivocado no sabían, no sabían no sabían ni los políticos de aquí saben a quién están representando no los conocen, no los conocen con Murcia se han equivocado con Murcia se han equivocado bueno, pues nos despedimos y nos vemos mañana. Ahí también Mariluz, seguirá Mariluz que también lo transmite en Periscope. Nos vemos mañana. Una abrazada, tu todos Fis de más, un abrazo. Comparte porque Murcia no se parte. Fis de más. Rosa, que te veo ahora también ahí. Fíjate de